Viernes de la octava de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 21 Versículo del 1 al 14 En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades Se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo Natanael, el de Cana de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados Entonces el discípulo quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado Y se tiró al agua los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más que de 100 metros. Tan pronto como saltaron a, la, a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego les dijo Jesús vengan a almorzar ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres? porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Jesús aparece a siete de los apóstoles Que invitados por Pedro Han vuelto a su ocupación anterior La de pescadores Están en Galilea, en el lago de Tiberíades, Y e a indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen Tienen una segunda pesca milagrosa Después de un, una noche en la que no habían pescado nada cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y se arroja a sus pies. Ahí recibió la llamada a seguirle. Ahora es también el más decidido de lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Después viene la escena del almuerzo que es hermosa. Jesús prepara el almuerzo de aquel día con pescado y pan. Después de que casi todos los le abandonarán en su momento crítico de la cruz y Pedro además le negará tan cobardemente, Jesús tiene con ellos detalles de amistad y perdón que llenaron de alegría a los discípulos. Ahí descubrimos al Señor como compañero y amigo que sigue de cerca las preocupaciones de sus discípulos, no se aleja de ellos. Dice el texto que la red, aunque era tanto, no se rompió. La imagen de la red es signo de la iglesia, la red repleta hasta casi reventar, no se rompe, en la iglesia cabemos todos, la red no debe romperse, la túnica de Jesús tampoco, ambos símbolos representan la unidad de la iglesia, que no debe desgarrarse nunca, y la misión de la iglesia no debe conservarlos en sus propias redes, sino arrastrar a todos hacia Jesús.